Hombres, no matan, Clay. Hola mi nombre es Jonathan Clay y hoy vamos a hablar de comerciales asquerosos Comerciales que presentan en el peor de los momentos Por ejemplo cuando estamos comiendo así que vamos al grano ¿Has tenido de esos granos enormes que uno se toca y le duele? Sí señor ¿De esos que aparecen en la mitad de la cara y se roban la atención de todo el mundo? Sí señor ¿De esos que aparecen una nueva extremidad hecha de manteca y Que no quieres reventarlos porque crees que se vaciará tu cuerpo a través de ese hueco enorme que dejan? Que sí ¿Por qué? No, por nada, solo tenía curiosidad Sí, precisamente a eso me refiero No sé por qué pasan ese tipo de propagandas en... No sé por qué pasan ese tipo de comerciales en la televisión Recuerda, comerciales porque son productos de comercio Propaganda es propagar una idea, así que no es lo mismo La forma correcta de decirlo es comerciales yo sé que muchas de estas cosas son naturales y le pasan a cualquier ser humano, pero el punto es que nos pasan en el preciso momento en el que uno va a comer. Es como si tuvieran una minicámara instalada en ¿no? el vigilando todos nuestros movimientos. Bueno, ya voy, madre. ¿Quién es ese esclavo? Es José, mi señora. <risa> ya es la hora. Vamos a ponerle ese pinche pendejo. Comerciales asquerosos. ¿Qué está? Bueno, mamá Ahora vamos con el corte comercial Empecemos con un poco de comerciales de pies. Hola, yo soy un tío feliz o bueno, lo era ¿Por que me pasó esto Hola cómico de Pero con la mejor crema que existe en la mercado <risa> Ahora, infecciones vaginales ¿Presenta el picazón vaginal? ¿Enrojecimiento vaginal? Parece que se dieran gusto repitiendo la palabra vaginal. vaginal. Vaginal, vaginal, vaginal, vaginal, vaginal, vaginal, Hinchazón o sangrado vaginal o escamación vaginal, cuidado, puedes estar ante un cuadro de infección vaginal. <risa> Ahora un corto comercial sobre toallas higiénicas. Con los nuevos protectores antiderrames no importa cuánto flujo vaginal derrames, porque esa tecnología antiderrames hará que ningún derrame le quede grande. Siéntate Tejido. Utilizan un líquido azul como para que no se vea tan impactante. Pero todos sabemos que eso es sangre. Sangre. Mientras le riego el plato fuerte, que es una sorpresa, tomes el jodido. ¿Sí? ¡Ay, se me derramó! ¡Perdón, perdón! Y pierde el miedo a los derrames. ¡Ay, Dios mío! No te preocupes, mamá. Olvídate de los derrames. Y el plato fuerte de hoy es. El plato fuerte, la peor infección. Pásale, amigo. ¡Gracias, mamá! Amiga, tengo una infección vaginal A ver, déjame ver ¿Te viniste sin cucos? No sé, es que no me aguanto ¡Ay, pero que se está por... ¡No sé, no sé! ¡Eso puso todo amarillo como la mostaza! ¡Y lo paro de sangrar! Pero, pero yo no veo que yo esté sangrando ¿sí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo no sé cómo, ¿Cómo pararlo! Que no le pase a usted, prevenga las infecciones vaginales con vajilla. Y eso es lo que sentimos con ese tipo de comerciales. ¿Quién regulará eso? Eh, no me importa. Este es otro de mis videos. Este otro son los bloopers de este video. Okay. Y si te gustó este video, da clic en manita arriba. Recuerda, lo más importante es que te suscribas a mi canal de YouTube. Lo puedes hacer a través de este botón que está aquí. O en el link que está en la descripción de este video. Ahí también están mis redes sociales para que me sigan. Si les gusta mi trabajo. Muchas gracias a todos los que han visto y comentado mis videos. <risa> Muchas gracias a todos los que han visto y comentado mis videos. Yo reviso cada uno de los comentarios. Como siempre, trataré de, subir, de seguir subiendo videos semanalmente. Chao.